Y les digo, allí está el, el modelo de tesis, allí está el tutorial, allí está el video, háganlo así. No, yo no, yo no lo hago, pero sí tengo muchas referencias y los chicos están, ¿y ahora qué hago? Yo lo hago en la práctica, el alumno me va a evaluar, yo cuido mi imagen lo hago haciendo, por eso se aprende haciendo de hacer técnicas yo por lo menos estoy compartiendo lo mío ahora me darán la razón cuando les dije al inicio hay que hacer el tema hacer su matriz de operacionalización y de consistencia y de allí jalamos es nuestro trabajo hasta aquí he concluido ¿qué nos queda esto? esto nos queda Porque hasta el tema del día de hoy. Y matriz de consistencia. De acuerdo al esquema. Nuestra matriz de consistencia. ¿Dónde debe ir? ¿Debe ir como anexo o no? Miren. Aquí está el esquema. Cuando lleguemos al final. Matriz de BIS como Ya no. Venimos enviando el turnitín. Si hay que corregirse, corrige. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Tiene? Fácil. A ver, me mareo más. <ríe> pero, pero conforme vamos avanzando, creo que ahí vamos teniendo más dudas, ya conforme vamos dándole el trabajo, ya le pediré. De dejar de compartir. ¿Tú eres, no Ahí está. Lo muestro, ¿no, doctor? Me sigue la secuencia me dice si ah. pasó. Ajá. Ahí está. ¿No? Ese el es proyecto. el orden. ¿sie? El orden. Tiene el orden, tiene ¿Ya? el último esquema, doctor. Ya. Ya. En pública, ¿no? Acá tenemos ya el esquema que usted nos presentó el último. Ya se ha ¿No? corrido, creo. Parece que se ha corrido. Ya, pero el esquema, ¿dónde está? El esquema. Ya no Está ahí el esquema. A ver. El esquema está acá. Ya lo oye nada. no llenado. No, no, primero nada, ejemplo, debe estar su esquema. Oh. Aquí ah, el esquema. Claro, el esquema ah, debe sí. ah, es de estar claro. no lo pero pongo, lo puede hacer, ¿no? no hay problema. Claro. No hay problema, lo pongo, claro. no hay problema, lo pongo. Ya pero, ya, pero en todos los casos se pare, introducción va en una hoja sola. Sí, sí, ya, ya, ya sé, va en una hoja sola. Planteamiento ya, espacio, va en una hoja sola. Ya, introducción en una hoja sola. Claro. ¿cierto? Ya, entonces lo empujo ahí, listo. Ya vaya dejando el espacio, ajá. La claro, introducción claro. va en otra hoja sola. Sí, sí, sí. Ya. ¿Ya? Macro, el, ¿cierto? Descripción del problema, ¿no? ¿Está la, ya, esta es la sangría, ya. ¿no? La primera, vamos a la G, ¿no? ¿Y acá está macro, acá está el Perú, ¿no? Y acá está el Micro, ¿no? De la, en, que defiende ¿Cuál? esa justificación. Cada una de estas. No, no, arriba, no más. Arriba en la que sigue. Ya. Los cita. Esto, para, para saber. Para, a, para darle más respaldo a los que. Ajá, escribir. para saber que ese ya, autor ya, ya. defiende esa tesis de justificación. Ya, todavía entendí. eso le da más peso. Las presentadas en mi investigación fueron. Si sí, es en una partecita, si sí, tiene sí, sí. la... acá. esto está para de desarrollar, ¿cierto? Sí. No Todavía me por todo el tiempo. No, pero que. Y la vez Ya abrió la Me tenía. Podía compartirlo, salió. Ahí está. A ver. El avance, pero desde su esquema. Ahora, ¿cómo voy ¿Qué más Desde de, de ahí sí, A ver. No hay más. A ver, a ver, para ver el tema. Para ver el tema. Sí, profe. Hay dos más, hay dos más. Ordenamiento jurídico del niño y adolescentes en el distrito de San Martín de Porres, el pandillaje y las drogas. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo es eso? A ver, explíqueme. Yo veo que eso no. ¿Y cuáles son tus variables? Mi variable. Bueno, ahí está, pues. A ver si es una, la otra. Abajo. El pandeaje y droga familiar. A ver. Ese título hay que mejorarlo. Ay, profe, pero a ver, ¿qué, qué le va a poner? A ver, a ver. Digamos. A ver. ¿Qué le vamos a sacar de ahí? A ver. Tú me dices... Variable independiente, la drogas. ¿Cierto? Sí no, no, no es que esté, no hay que estar aquí hay que ser la, mecánico, la, independiente, porque es algo que se consume pues y, y es el tema de dentro de de hoy por hoy no en, en, en todos los distrito, en todos los ámbitos este de la familia. La droga, a pleo, ¿no? El ordenamiento jurídico es pues, el, cuando están este, judicialmente, ¿no? Los jóvenes, ¿no parece, por por ¿no ¿Te parece que el ordenamiento jurídico debe ser tu variable? Como consecuencia de profesor, ello, hay pandillaje y drogas en las familias, sí, ¿o no? Sí, profesor. Me parece que hay que modificar ese título. A ver, ayúdame profe. A ver. Copia tu título. Cópialo, Cop cópialo. Ya voy a escribir. Cópialo, cópialo y, pon y pégalo abajo de ese mismo título. Pégalo abajo. Ahora, ¿cómo lo copio y lo pego? Copio y pego. Copio y pego. Ajá. Ahí, ahí, ahí. A ver. Allí más. a ver, pon, ponga el interés superior del niño y el incremento del parque en el distrito de San Martín de Porres 2021 A ver, ¿qué dice usted? Luz Marina. Sí, profesor. ¿Qué escucho? dice usted. Está bien, profe. ¿Con cuál se queda? ¿Con el primero o en el segundo? El interés superior del niño y el, el incremento del... En, o sea, ya, ya no tendría que ver nada con la familia entonces. No, pues en el interior del trabajo, allí me hablan ya. de las, las familias. Ya, está bien, profe. ¿Cuál me aconseja usted? El, el interés de superior. Usted decide, ¿no? yo solo oriento. Ya, pues, profe, el interés de superior A ver, ¿qué dicen tus niño? compañeros? A ver. A ver qué dicen tus comp compañeros. A ver qué dicen, pues. A ver. A mejor, doctor. ¿Te das cuenta? Porque ya, si fuese pues, así. ¿Quiere que le diga una cosa, dime. profe? Sí. ¿Quiere que le diga? Eso no lo pero puso estaba, usted la vez pasada. Pero es porque que allí tenía... no ha sido claro. Sí, pero no ha sido claro porque yo no veo, por eso te digo, ¿cuál es tu variable sí, independiente? Tiene razón. Si fuese así, ya, tu profe. variable independiente sería ordenamiento jurídico. Así es. ¿Ves? Drogas y pandillaje sería tu otra variable. Pero ya, mejor profe. lo cambiamos y le ponemos. El interés superior del niño sería una primera variable. Pandillaje y drogas sería tu segunda variable. Ya está bien, profe. Está muy bien lo que usted dice. Doctor, entonces el interés superior del niño sería su variable independiente. Claro. Producto de ello, ¿qué surge? Pandillaje no. Es y drogas. Pandillaje claro. la causa y la ¿Cuál es el interés superior del niño? Variable dependiente, ¿cuál sería? Pandillaje y drogas. A ver, a ver. Ahí Pandillaje, y Pandillaje y drogas. Pandillaje y drogas. Saber, a ver, para ver el tipo. Yo recomendaría que, que se quedara con droga o, o, o con pandillaje, pero... A ver, no, a pero ver, es... el interés superior del niño y el incremento de pandillaje y drogas. O sea, sería pero... pandillaje y drogas, pues. Eh... Claro, porque van juntos. Pues. Pero eso ya depende de usted. Si se pero queda... Sí, eh, pandillaje y, y droga profesor, la segunda variante. Bien. Lo, lo cambia o lo, lo puede manejar ¿Tiene todavía no, está días? bien lo que usted ha dicho profesor, no ya no lo no es que cambie. es que yo tampoco soy el dueño de la verdad hay que escuchar opiniones de tus compañeros tu propia claro, opinión pa, pero ellos están trabajando su trabajo, lo suyo yo voy a trabajar el que yo, la rompe el coco acá va a ser yo, <ríe> no hay ¿Ah? lo mejor entonces sí, sí profesor, ayúdeme más ojo, pero tiene que tener ya el esquema desarrollado ojo, el esquema desarrollado Ay, profe, usted es malo, ayúdame, pues. No, pero ya te ayudé. Ahora... A ah, su macho, usted me da más difícil trabajo, profe, a mí. Pero, ¿por qué? <risa> te estoy apoyando. Ya, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro... Doctor. Mike Calderón Gracias ¿Cómo? Mike Mike doctor, Buenas noches, yo voy a presentar mi trabajo y ya, mi compañera Mirza me va a pedir por... Tu trabajo se llama Determinación de pensión, Mike Mike de Alimentos y Criterios de salud. A ver. A ver, para ver el título primero. Sí, doctor. Ya, me parece que el título está bien. ¿Puedo ah, mandarme... ¿Positiva, Yo te lo envío a Luz Marina ah, ya, Yo pues... no, ella lo tiene Ya, profe, muchas gracias, disculpe Ya, adelante uh -huh. Sigo Bajo Subo, subo, subo, subo No, primero quiero observar, a ver, quiero observar las variables. Criterio. Ya. Ya, ya. El nombre de proyecto... Sí, el por lo, el autor. sí, sí, ya, por muy claro. Las palabras claves son pensiones alimenticias, proceso de familia. No, nuestra línea de investigación es gestión pública. Ahí sería gestión pública. doctor. Claro, eso se le ha explicado desde un inicio. La línea de investigación es gestión pública. Correcto, doctor, correcto, Ya, siempre Se va, pues, se nos escapa, no nos damos cuenta. Prosiga. Ahí, a la introducción tiene que anteponer tres cosas el nombre o el título de la investigación anteponer a la introducción debe ir encima de la introducción doctor ese esquema que usted indica es el índice no, ese es el, aparte, índice, pues? el índice ese es el esquema el índice correcto si sí, eso lo hemos hecho temprano uh -huh. a ver a ver Ayúdelo ahí, Mirza. a ver. Antes de introducción, hay que anteponer cosas. Vamos a anteponerlo. Ya, pero ya está antepuesto a la introducción, es antes. No, pero no está ahí. Ok, te lo copio. Claro, debe estar ahí en el índice. ¿O oh, no? ¿Lo hemos visto temprano o no? ¿Lo no a repetir ahí Claro, el... nada más. Por eso digo, anteponer a introducción. Anteponer. Debe ir encima, antes de introducción. Cópiate. Ya borre el resto. Borre, borre. Pensión de alimentos. Eso borro Solo queda nombre del proyecto. Palabras claves y líneas, el resto borre. No entiendo, ¿qué borro, doctor? Eso, eso, pensión de alimentos. El contenido. Sí. Con la también. Ahora también suba introducción un poquito más, pues nada más, son cositas. Ahora sí, ya más bien le sugiero que revise el esquema, ¿ya? Ya, doctor. Ya, revise, no hay ningún problema. A ver, ah, Y los capítulos van de negrito, introducción va de negrito. Introducción va de negrita, póngalo en negrito. Y todos los capítulos, uno, dos, tres, que están en romanos, deben ir en negrito. Marco teórico también va en negrito, o en negrita. Doctor, ¿quiere decir que todo esto que está acá de introducción, eso no es el marco teórico? Eh, lo que se va a hacer, doctor. Es ese, otro. Es el esquema, pues. por... ese es el esquema, pues. Ese es el esquema, el índice. Solo que se ha introducido, se introducido algunas cositas más. Por ejemplo, ahí mire, ese marco conceptual. Ahora se llama definiciones. ¿Ve? Pero, pero por eso, vea el esquema ya. El esquema que se acaba de enviar al grupo. Y adecue ese índice al grupo. Allí en el grupo está, se le ha enviado. En la guía doctor, metodológica doctor, también está. una pregunta. Perdón, yo en mi trabajo de la semana pasada, yo puse introducción y dejé toda una hoja porque así usted lo dijo. Ahora ya no quiere dejar toda la hoja de introducción. No, no, no, tú... yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la secuencia del índice. Ay, ay, ay. En el desarrollo, sí. Yo estoy hablando, aquí estamos hablando del índice, ya, ya, no estamos ya. hablando del otro. Ya, ya, ya le entendí, ya lo entendí. ¿Se da no. cuenta? Ya, entonces hay que revisar esto. Ya, ahora pasamos. Ya, ahí Ay, está sí. lo que usted dice. Ya, ¿sí pero acá no? no va el número ya uno. Ya no va el número uno. Sí. Pues. Pero ya se lo, lo deja en blanco y lo pone en negrita porque eso aún está por desarrollar. ahí está la página ahora viene el planteamiento del problema Ven, súbelo súbelo un poquito, está muy abajo ya debemos ir ordenando el margen de la ese margen de la hoja ya también se explicó y está también Por favor, bueno, muchas gracias. gracias. Buenas noches, es que gracias, profesor. Gracias, cuídense, cuídense.